Antes de aprender cómo tocar, trabaja con escalas, debemos saber determinar cuál es el factor que nos convierte a milímetros nuestras unidades de dibujo. Es decir, si dibujamos en metros, el factor F sería 1000. Y también debemos saber, dada la escala a la que queremos representar, su denominador. Es decir, si la escala es 1 es a 100, su denominador E sería 100. Estos son los datos que AutoCAD necesita para representar un dibujo a escala y poderlo imprimir. Y los vamos a introducir, o bien en la escala de trazado, que la podemos encontrar cuando ejecutamos el comando Trazar, y para ello pinchamos con el botón derecho del ratón en cualquier pestaña de modelo o presentaciones y elegimos Trazar. O bien los podemos introducir en el factor de escala XP, que lo podemos encontrar cuando ejecutamos el comando Zoom, dentro de cada ventana gráfica en el espacio papel o presentaciones. Esto también se puede realizar utilizando las escalas anotativas. Los datos que no hayamos introducido en la escala de trazado los tendremos que introducir en el factor de escala XP. Para proyectar en AutoCAD también puedes aprender la manera que recomendamos de cómo imprimir la escala en el espacio papel la manera que nos recomendamos de cómo imprimir a escala en espacio modelo.